En este video vamos a ver cómo podemos realizar una simetría por rotación, en este caso yo he pensado que quiero rotar esta entidad alrededor de un eje, de un punto eh, mejor dicho que no está sobre la figura, eh, por eso voy a ayudarme con línea guía para ubicar ese punto alrededor del cual yo quiero que se produzca la rotación. Voy a ubicarme acá, voy a ubicar estas líneas guías, sí, y yo quiero que la rotación de esta entidad se produzca alrededor del de punto que está ubicado en la intersección de estas dos guías. Bien, entonces voy a seleccionar mi entidad y voy a elegir en la persiana transformar la opción rotar. Si esta persiana no está visible, la obtengo desde objeto transformar. ¿Bien? Aquí voy a elegir entonces rotar. Una vez que elijo rotar, si yo vuelvo a tocar con el mouse la entidad, aparece sobre ella indicado cuál sería el centro de la rotación por defecto. Eso lo muestra esta crucecita que ha aparecido sobre la entidad. Para mover esta crucecita simplemente me arrimo con el mouse, oprimo el botón izquierdo del mouse y la puedo desplazar al punto en que yo quiera. En este caso, como ya dije, a la intersección de estas dos vías. guías. Ahora, solo me resta indicar el ángulo de rotación. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero que rote 30 grados. Si yo simplemente le doy a aplicar, la entidad va a rotar, pero no voy a apreciar la simetría porque no se va a copiar a sí misma. Entonces, para que se produzca una copia junto con una rotación, tengo que oprimir el atajo de teclado Control d Ese Control d escrito así, control D, bien? oprimo entonces control D y le doy aplicar y ahí se produjo la primera rotación alrededor de este punto y una rotación de 30 grados tengo que seguir apretando control D cada vez antes de darle aplicar perdón, no me lo tomo, control D, aplicar, control D, aplicar, control D, aplicar control D, tantas veces como yo quiera para generar la nueva entidad a partir entonces de una simetría por rotación cada 30 grados de mi entidad original. Muy bien, entonces aquí yo podría consignar exactamente tanto la posición del centro de rotación respecto a mi entidad original como la cantidad de entidades que yo quería para la rotación definida a partir del ángulo eh, part que, que elegí para girar.